Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio.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 el encuentro El Oporto trata de crear juego Guillermo Arana Supongo que la frescura de piernas va a ser uno de los factores determinantes de este encuentro Sin ninguna duda, todos sabemos que este mes, el de marzo puede ser muy duro para cualquier equipo que participe en esta competición sobre todo ahora que el enfrentamiento en casa se antoja clave Uribe Pareció falta Y el árbitro la señala Sergio Oliveira el Oporto trata de crear le pega duro Menuda atajada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? La juegan en corto. tiene este chaval. ¡Tira! ¡Quiere subir el ritmo! Sergio Oliveira se hace con ella. Desde ahí pueden llegar arriba. Pase a la banda izquierda. ¡Puede acabar en nueva suerte! ¡Uy, Verona se si adelanta en el marcador Es un auténtico depredador del área Hombre, Hay que reconocer que ha tenido suerte ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana seguro porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar Ya lleva dos goles en esta competición No se puede empezar mejor Comenzamos a ver las primeras señales de lluvia. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Busca una buena jugada. ¡Dispara! Ha puesto a prueba al portero. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Su rival bien les puede agradecer el regalito. Para conseguir así el 1-0. Guillermo Arana. Hay un defensa desmarcado en la banda. Y llega a tiempo para despejar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué bien la ha! Recibe ese contacto y es falta. Se mueve hacia el centro. Sí, señor. Qué bien salió al corte. Y le hacen falta. un mago del balón. Uribe. La recibe, puede buscar el disparo. A ver qué se busca el remate. Eso está muy lejos. también le pagan para marcar goles en posiciones como esta, no se puede fallar esto desde luego. Guillermo Arana. Mete bien el pie y la roba. Buena salida. El pase es prometedor. La manda bien lejos para alejar el peligro. Guillerme Arana Se las ha apañado Para construir ensayo el golpeo Ahí va, ahí va, ahí va Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Amplían la diferencia A dos goles Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer y gol Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Y esto está 2 a 0 Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido Eso es El Oporto trata de crear juego Hilton. El Kievo Verona trata de buscar esa chispa. Decide mandarla hacia adelante. El cuarto árbitro con el cartel. Dos minutos más de juego. ¡Qué buen control! ¡Entró!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 Ya lo saben. Resultado actual 2 a 0. Empieza la segunda parte. Busca una buena jugada. La manda arriba. Llega la ocasión. ha el disparo raso con buen criterio. Es un tipo de golpeo muy difícil para los porteros. Balón para arriba. El Oporto trata de buscar esa chispa. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Desde ahí puede entrar. Parece que sale de esa. Será un saque de esquina a sacar de esquina. Decide sacarlo y corto. Remata. Danilo. Sergio Oliveira. El Oporto trata de crear juego. subir el ritmo. Balón en largo. Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Eso es falta. Hace falta una jugada de tiralínea. ¡Pone esa bola en profundidad! ¡Es demasiado larga para su compañero! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Uribe. ¡Avanza Crepa! cantando el gol balón en largo desde luego promete estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Forzaron un nuevo saque de banda. Y se viene un cambio de jugadores. Evo Verona trata de crear juego Yo creo que según están las cosas ahora mismo Es el momento de jugar el partido con cabeza Con cabeza, con inteligencia Asegurar el resultado Danilo Sergio Oliveira Se ve un balón regalado. La ha dirigido de maravilla. Busca una buena jugada. Uribe. Pueden tener una buena ocasión. ¡Menudo! Disparo. Decide jugar por la izquierda. Sergio Oliveira. Quiere subir el ritmo. Ahora que qué bien se sacó el disparo. La pone desde atrás. A ver qué se saca de la manga. Menos del disparo. Ha echado a perder una ocasión clarísima. Ha tenido en sus botas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro. ¿eh? Se tiene que estar, de verdad, torturando. Parolo. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Guillerme Arana. El Chievo Verona trata de crear juego. ¡La intercepta! El árbitro pita final. El encuentro ha terminado.